se está disponible ok dice él. atención al personal nunca pedir carnet de seguro médico o dinero antes de atender al paciente paréntesis primero atender al paciente atentamente doctor Félix Antonio Cruz Gimignan director médico excelente pero qué pena qué pena que haya que pedir eso eso es penoso entonces tenemos por otro lado al director del senasa que se llama San Francisco, son rentas en medio por redes sociales que los dominicanos tienen la seguridad social necesaria que pueden ir a una clínica y todo resuelto bravo yo yo lo felicito yo lo felicito pero qué pena Qué pena que el dinero siga pesando más que la salud. Qué pena. Mira, Veloz, yo escuchando tu comentario tengo que dar fe y testimonio de que el sistema 911, excelente proyecto que el gobierno pasado implementó y que este gobierno le está dando seguimiento, pero a mí me pasó un caso muy, muy particular y personal que fue cuando mi abuela falleció mi abuela doña Carmen, de 103 años. Casualmente yo estaba ese día, el lunes pasado, en el juego gigantes, águila Gigantes en el Estadio Cibao. Y a eso de la 10 y algo me llama mi prima y me dice que mi abuela que no puede respirar, que se está sintiendo mal y que van a llamar, uh, que llamaron al 911. Cuando llamo, estoy en, estamos en, en, en, en Triway o en tres líneas Hablando con la señora que está con mi abuela, las dos señoras que están con mi abuela, la, la enfermera o doctora del 911, del 911, la, la prima mía y yo, y le dice la, la, la, enferme, la doctora o enfermera del 911, tienen que buscar 50 mil pesos para llevarla a un centro privado. Le dice la señora, pero llévala al hospital. Le dice la, la muchacha del 911, no. No se puede llevar al hospital porque está lleno de COVID y ella es una persona de alto riesgo. Hay que llevarla a un centro privado. Y le dice la señora, pero llévala al centro privado. No, hay que llevar 50 mil pesos para la, que la reciba. Yo le digo, mira, llévala, que yo estoy en Santiago y voy camino para La Vega, que es donde residía mi abuela, en un campo de La Vega. Digo, llévala, que yo voy camino para allá y por el dinero no te preocupes pero yo iba con mi segunda para ver por qué una persona del 911, y le hago un llamado a, a quien tiene que ver con el 911, que tengo muchas quejas, que hay empleados que no están trabajando porque están esperando que lo cancelen y están dando un servicio deficiente el 911 en el país. Y se lo digo... Porque incluso después de mi abuela, lamentablemente fallecer, que lo que ella estaba ya agonizando, una, una señora ya de 103 años, mi abuelita, en paz descanse. Querían llevarse el cadáver para el centro de salud privado y que había que buscar los jodidos 50 mil pesos. Y yo me decía, pero ¿por qué? Si mi abuela tiene seguro, incluso cenaza? Se y a mí me hubiese gustado que se la llevara, claro, con vida. Y yo ir a la clínica para ver el por qué querían esos 50 mil pesos el 911. Así que yo le hago un llamado para que investiguen qué está sucediendo en las clínicas privadas. Porque como dijo Héctor Acosta, eso no fue en el hospital, fue en una clínica privada. ¿Qué está pasando? Ojalá me llamen aquí a algún representante eh, de SENASA, de Salud Pública, ¿eh? del Servicio Nacional de Salud, para que nos digan si es correcto o no, porque como tú dijiste, y el mismo presidente, se entregan dos millones de carnet y de afiliados al sistema de seguro nacional, el SENASA. Entonces, no entiendo cómo imágenes como esta, señor presidente, usted permite que esté en un gobierno donde usted le ha dado prioridad y somos testigos por lo que usted mismo y por lo que hemos visto usted le ha dado prioridad en su gobierno que es a la salud entonces esto deja muy mal parado señor presidente así que sería bueno que investiguen ese centro de salud y no solamente ese todos los centros de salud del país todos los centros de salud del país, principalmente los centros de salud privados, que es una práctica vieja, que el que no lleva dinero, el que no deja a una gente presa, porque es preso, tú llevas a una, un, un enfermo a una emergencia y tú dices, tiene que quedar su familiar o firmar, y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. E incluso. Hay personas que han tenido accidentes y no, lo, y no llevan al herido a un hospital o a un centro de salud privado principalmente porque tienen miedo de comprometerse a que lo hagan pagar. Y muchas veces. Y en, veces, ese, y en el, ese lapso de tiempo se muere la persona sin necesidad. Claro. Sin necesidad. Claro. A veces. Porque eh, los minutos cuentan cuando hay un accidente y la persona queda eh, herida grave porque para qué tenemos el 911, el 911, es para eso, pero como una gente de 911 le salta a un paciente que tiene que buscar dinero, ese no es el trabajo suyo, el trabajo de, de ustedes es trasladar al paciente a un hospital o a un centro de salud más cercano y entregárselo, y el centro de salud, el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos, es preservar la vida y luego usted investiga de dónde va a salir el dinero. Entonces es una práctica vieja que yo espero que las autoridades de salud traten de minimizarla, porque sabemos que las clínicas privadas es un negocio privado, pero cuando hay una emergencia, señores, cuando hay una gente agonizando, no podemos pensar en el dinero, sino en la vida. Mira, eh, Veloz, cambiando de tema, más adelante, ya en la segunda hora, tenemos una comitiva del de caso MUNE, que nosotros le hemos dado seguimiento porque entendemos que es un problema social donde afecta a más de 2.000 personas, y estamos hablando de 2.000 familias, porque cada persona de esa representa una familia, el cual el gobierno, las autoridades, no le han dado el debido seguimiento Hoy, en la semana pasada, tuvimos el abogado Raymond Ache, quien es el representante o uno de los representantes de la familia Muné y dio, y dio algunas declaraciones aquí en la cual muchos acreedores o afectados de este caso dicen que habló totalmente mentiras. Y como este es un programa que tiene la puerta abierta para todos y todas, sin distinción, y le damos la oportunidad para que utilicen esta plataforma para denunciar cualquier problemática. Hoy vamos a recibir a nuestro hermano y amigo, el profesor William Hernández, también a Edward Paredes y a Vigilio Fernández, que son parte del comité que representa a todos los afectados, acreedores de MUNE, y vamos a escuchar la versión de ellos, abiertamente. Así que, luego de la pausa, venimos con eso. Eh, quiero enviar un saludo, quiero aprovechar a mi tía política, Silvia Vargas, que siempre está en sintonía con nosotros eh, y siempre está ahí eh, eh, frente a su televisor viendo nuestros análisis y comentarios. Gracias a tía, un beso, un abrazo, sabe que la quiero mucho.